Muy buenas, vamos a ver la zona que hay que vigilar y que no hay que perder. Es muy importante. Ya sabéis que a mí me gustan los gráficos de cuatro horas y vamos a verlos porque está la cosa ahí, ahí está en un punto en el que, a ver, no es que se vaya a hundir el mundo. Eso es mejor no decirlo nunca, porque hay veces que lo hemos dicho y hemos ido al carajo. Pero eh, hay una zona importante que hay que vigilar, que no se debe perder. Y si se pierde, se va a perder en favor de otras que pueden ser bastante mejores. Eh, Vamos a verlo, estamos justo, justo ahí, así que mmm, no me voy a enrollar demasiado. Cuando un hombre necesita recordar a sí mismo lo que no ha de sentir, lo que no ha de hacer, es porque sabe que tiene esa batalla perdida. Entonces, para evitar tener que recordarte a ti mismo continuamente lo que no tienes que hacer, es mejor hacerte una lista de cosas que tienes que hacer. Y de esa forma generar automatismos para no tener que estar pensando siempre, ostras, cuando yo entro en un trade... Eh, este indicador de aquí con este con este, esta línea de tendencia este soporte eso es lo que yo busco vale pues eso es lo que tú buscas y siempre es lo que vas a hacer hazte una lista de cosas que tienes que hacer y si quieres otra de cosas que no debes hacer para que cuando todo eso conjugue hagas tu entrada eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que intento enseñar así que bueno venga comenzamos y dale a la campanita. Vamos, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda siempre, no es el recibir una lección lo que nos salva, sino el aprovecharla. Si no aprovechas las lecciones, ¿para qué narices las quieres, no? Pues eso. Bien, estamos en Bitcoin, cuatro horas, ¿y qué pasa? Pues que tenemos la media de 100... Es importante no perderlo. Bueno, importante, relativamente importante. Ya hemos visto que en otras ocasiones, bueno, aquí se perdió y se volvió a recuperar, se perdió, se volvió a recuperar, se perdió y se volvió a recuperar. Y bueno, pues ahora estamos volviendo a perderla. ¿Qué pasa cuando estamos continuamente tocando una zona pa, pa, pa? Porque además, si nos vamos a la horizontal, vemos que es una zona que hemos tocado, que hemos tocado, que hemos tocado. Es decir, estamos llamando a la puerta. Y además, encima esos máximos cada vez pues, tienden a ser menores. Sí que es cierto que en este caso, ¿vale? Eh, conseguimos eh, de alguna forma cerrar en la misma zona que cerramos aquí. Pero las mechas, los máximos del todo, no fueron superiores. Por poco, pero no lo fueron. Y cuando rompemos una zona, os, es una zona que rompemos con claridad o no o no vale, no vale realmente. Eh, aunque en una hora sí que teníamos eh, una, una estructura un poquito más clara, ¿no? en la que bueno pues teníamos un mínimo con un máximo, ¿vale? Que había superado a este máximo anterior. Teníamos un mínimo superior ¿qué nos hacía falta un máximo superior a este de romper. No fue capaz, se nos ha venido abajo, y bueno, pues está intentando romper zonas, pero no puede, no puede porque tiene demasiadas resistencias dinámicas, ¿vale? Que se encuentra por el camino. Y fijaros que aquí rompió la EMA 20 pero se pegó con la de 100 de bruces, incluso intentó alcanzar la media de 50, que estaba por encima, y ¡pum! para abajo. ¿vale? Esto es en diario, eh, la que está. Perdón, en horario, en una hora. Eh, ahora estamos viendo en cuatro horas que nos quedan una hora todavía de esta para cerrar. Que si perdemos la media de 50, además con una vela que abrace al cuerpo de la vela anterior, pues puede no ser muy bonito. Pero, pero, claro, vamos a ver cómo responde la siguiente si nos vuelve a hacer exactamente la misma jugada. Pero si nos hace la misma jugada y volvemos otra vez al alza, por ejemplo, a la media de 50 o por ahí, nos hace de puede hacer de resistencia dinámica sin generar un máximo anterior o volviendo otra vez a la zona ahí, perdiéndola No sé, te, tenemos unos días eh, en los que... Bueno, mañana en el mercado, mañana viernes, santo, eh, tenemos datos de, de empleo en Estados Unidos, a recordarlo, porque, bueno, entonces, el mercado que no funciona, que son todos, excepto el de las criptomonedas y algunos de futuros, es donde quizás eh, podamos pecar, ¿no? Pues eh, entonces, ojo al dato, a ver cómo es, si es positivo si es negativo, si el mercado de criptomonedas adelanta algo, pero da igual lo que pueda adelantar o no el mercado de criptomonedas, ¿por qué? Porque tenemos los futuros del CME que, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues que dentro de dos horas cierran, y en función de lo que hagan, así nos iremos al carajo o no. ¿vale? Fijaros que en cuatro horas, en los futuros del CBE, están con la media de 50, la de 100 estamos abajo, 27.650. ¿vale? ¿Por qué os digo este detalle? Porque muchas veces el proyectar lo que pasa aquí con lo que pasa en el mercado continuo, en el mercado normal... ¿vale? Mirad, ya estamos perdiendo la media de 100, ¿ves? Eh, bueno, pues es un poco complicado. La media de 100 eh, podemos perderla en base a que realmente de toda esta zona de acumulación, eh, te lo hemos visto en otras gráficas, tenemos... Eh, vamos a ponerlo aquí. ¿vale? Una zona. Importante. vale Estamos en Bitcoin USD, vale en otra gráfica limpia para que no se vea... Eh, para no ensuciarla con la que tengo aquí, ¿vale? la, que ya, la que ya teníamos marcada, que tiene un montón de líneas, pero para que veamos claramente este 50% y este 50% inferior, nosotros estamos en el 50% superior, perderlo sería venirnos muy abajo, vamos a este gráfico, ¿vale? pero de momento lo dicho, ¿vale? eh, la zona de soporte real importante es esta, veis como aquí fue un máximo, aquí fue un mínimo, entonces bueno, si la bajamos más o menos ahí, toca justo esta mecha aquí por debajo y esta mecha por arriba. ¿vale? Bueno, pues más o menos. Ahora la podemos ampliar con un rectángulo desde el cierre hasta ese cierre que hay a este cierre que tenemos aquí, por ejemplo, y decir, bueno, toda esta zona, incluso un poquito más amplia, es una zona en la de, oye, pues es, es el soporte actual. Um, Pero ¿qué pasa? Que tenemos aquí la media de 200, que perdiendo la de 100 en 4 horas, es el soporte dinámico más cercano, el siguiente, importante, ¿vale? Que el que tiene en cuenta el mercado. Por otra parte, eh, si esto empieza a caer, sigue poquito a poquito, la media de 200 se irá subiendo, ¿vale? Muy suavecito y donde se encuentren quizás sea un punto de confluencia para entrar, ¿vale? Yo sí, para mí sería un, un punto de confluencia fantástico. Ahora, vamos a ver realmente si eso se produce, porque bueno, claro, estamos aquí haciendo... Posibilidades, posibilidades de cosas que puedan pasar, ¿vale? Que es al final con lo que tenemos que trabajar. Tenemos aquí la parte superior, ¿vale? Y si aquí marcamos un canal paralelo, paralelo y la lela ¿vale? Ese canal tiene una zona del 50%, que es la que hemos estado trabajando, parte inferior, parte superior, ahora hemos estado en esta parte superior, pa, pa, pa, pa, pa. Si la perdemos, pues es lo que digo, volveremos a trabajar a la parte inferior, donde nos podemos juntar con la media de 50 en cuatro horas. ¿Vale? Bien, eh, ¿por qué os pinto esto? Pues para que entendáis un poco pues la gráfica, porque hay gente que no la entiende. Y yo aquí tengo muchas líneas y muchas veces, pues oye, ¿qué de rayas tienes? Tío? No tengo rayas, tengo líneas, que ya os estáis columpiando. Bueno, ya me las carga. Eh, muy importante, la Roseline, la 28.750, marcada en julio del año pasado, del de julio del 21. Eh, y bueno, pues es pues una línea que, que nos ha hecho muy felices. A mí me he puesto muy triste una vez, la primera vez que la marqué. <risa> ya lo sabéis, los que es antiguos del canal, porque me quedé fuera de una operación, pero luego me ha hecho muy feliz porque, bueno, ha sido una, una zona importantísima y, que, y, y tenerla marcada, pues, está, está claro. Bueno, de momento, ¿qué parece que quiere hacer? Vemos la vela de cuatro horas, cómo se apoya la media de 100 y, bueno, parece que quiere parar ahí, pero esto no es lo que parece, sino cómo termina la vela y, muy importante, qué nos puede confirmar la siguiente al cierre, ¿vale? Entonces, bueno, de momento, como estamos un poco en tierra de nadie, Fijaros que si nos vemos en el mercado de cuatro horas, eh, tenemos el RSI pues, eh, en tierra de nadie, 50%, que si lo cojo, que no lo cojo, que si lo cojo, que no lo cojo, que se lo está en es una zona tonta. Y eh, aquí tres, tres cuartas de lo mismo, es decir, la línea de tendencia bueno pues es relativa, eh, no estamos en una zona de soporte exacto, tampoco hemos roto la resistencia, o sea, estamos un poco en tierra de nadie, estamos en una zona de indecisión, de hecho la vela de diario de ayer fue una vela de indecisión total, lo podemos ver. ¿Vale? Que fue una vela, una, una doji en todo el centro, mecha me arriba y mecha me abajo muy largas, una vela de indecisión en el mercado. Y hoy tenemos una vela martillo, pero es una vela roja. Entonces, bueno, tampoco, tampoco es una vela fantástica. Eh, creo que ideal, pues bueno, el toque a la ma 20 habrá que darlo. Y ideal sería el toque a la 50 en diario. ¿Vale? 25.000, ya baja por 25.180, más o menos. Pues, bueno, pues, ya veremos. A ver. Eh, mojarse. En estas circunstancias, vuelvo a repetir, estamos en tierra de nadie. Estamos en una tendencia alcista, claro, o sea, pues, este canal que empezamos eh, desde que tocamos los mínimos en los 15.000 y pico, bueno, pues a lo tonto, a lo tonto, estamos en una tendencia alcista, mínimos ascendentes, máximos ascendentes, con lo cual, aunque vinieramos a hacer un nuevo mínimo muy abajo, en la zona de 22 o 23, eh, incluso más abajo, yo qué sé, ¿vale? Una, una catombe aquí va, seguiríamos dentro de, un, de una estructura alcista en el medio plazo, en muy corto plazo, pues eh, si te gusta hacer futuros, y bueno, pues de vez en cuando nos, <ríe> nos va la marcha, pues eso, ¿qué pasa? Que en toda esta estructura, ahora mismo lo que tenemos es una pedazo de divergencia bajista, fijaros, eh, eh, si medimos así a lo bestia, vamos a hacer una medición a lo bestia, que es toda esta zona, ¿veis cómo baja el RSI? Aquí tenemos digamos, una bajada de volumen súper importante, pero bueno, esto, es, esto como es, eh, ahora lo vemos en otro lado, también tenemos un precio subiendo brutal, ¿vale? O sea, hay una divergencia precio RSI tremenda y si nos vamos al BLX que lo visitamos todos los días aquí, ¿no? Aquí ¿vale? pues vamos a diario podremos ver que ah, esto, joder, ya se me ha ido donde no debía vamos al BLX BLX, aquí vemos que esa bajada de volumen se produce en esta zona y en esta zona es decir, que la divergencia de volumen también existe. Así que, atentos a esto, porque bueno está, está la cosa poniéndose interesante. Dependemos de noticias externas, que no, que no son las nuestras, y bueno pues hay que estar muy atentos. Eh, Ethereum, por su parte, lo está haciendo bastante bien. De momento, ahora tiene que consolidar, después de estos tres días que tuvo Verdes, pues que tenga un, re un retroceso, es normal. Eh, la zona de los 1.825 aproximadamente debería ser, 1.820, eh, una zona de soporte hasta los 1800, y bueno, pues tontear una banderita y volver a intentar a conseguir, pues eso, un arranque tiene chicha de sobra para poder subir en el RSI, el volumen debería intentar subir, porque claro, fijaros cómo aquí ha tenido una tendencia descendente, bastante clara ¿vale? pero bueno, la, parece que la quiere romper, vamos a ver hasta que, no, hasta que no pase ahora la Semana Santa va a ser difícil intentar romper esa tendencia de volumen para irse al alza pero sí que, bueno, pues estas tres velas nos decían algo interesante con esta subida, está bastante bien eh, bueno, vamos a ver si, si cuando llegue el lunes esto lo, lo sigue respetando, que es lo más importante ahora, relajarse un poco aprovechar los días de, de menos trabajo, el que tenga que trabajar o el de vacaciones, el que tenga que hacer vacaciones pero mmm, sin sin perder el hilo, porque yo digo muchas veces, no, si pierdes el flow del mercado, al final, eh, puf, eso es chungo. Eh, importante, rompimos la línea de tendencia en el market cap, eh, pero no hemos roto el máximo anterior, el relativo en importante, para, mí, para, para, para, para que podamos empezar a decir, hemos hecho mínimos ascendentes, y aunque tengamos este máximo, es ascendente, pero el máximo de la ruptura, es este. Entonces, si lo pasamos, ¿vale? Pues podremos empezar a decir, vale, ya hemos roto la estructura bajista que tenía el mercado, de todas formas, ¿no? es una estructura de cuña enorme, brutal, con lo cual para, para que esta estructura empiece a seguir subiendo aquí puede pasar todavía mucho de todo, pero mm, es el inicio de algo, está claro. Eso te va, por lo menos técnicamente. Luego puede venir una mala noticia y esto al carajo. Por supuesto que sí, ¿vale? Hablamos siempre técnicamente. Eh, hay que echar por eso siempre digo, hay que echar un ojo a las noticias que yo no las he hecho mucho. Bueno, Bitcoin hoy subiendo, fijaros, el total market está rojo y Bitcoin, la dominancia, está subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha pasta se ha, nos ha ido a Bitcoin. El dólar índice, por su parte, quiere cerrar en la zona, en la zona que teníamos marcada aquí de tesoro. Este Vamos a ver si hace algo. De momento parece que quiere hacer un martillo invertido verde. Y la presión bajista de Bitcoin se mantiene igual que ayer, muy similar. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces con las altcoins? Bueno, lo Leibigate subiendo ahí un 20%, está bastante bien, está bonito. Pero, eh, si el dinero, hemos dicho, que se ha ido a Bitcoin, porque el mercado, de, el mercado de mercado baja, pero la dominancia de Bitcoin sube, las altcoins no están muy allá. Y efectivamente, jueves, no, le, no, no es un, muy, un día de altcoins fantástico, pero bueno, Lina, y 17,5%, lo está haciendo muy bien la estructura, pero cuidado que veis que tiene una estructura de base de cuña, cuidado, aunque, aunque tengamos aquí un canal paralelo, pero esa estructura, cuidado, porque puede meter luego una caída importante después, ¿vale? Pero de momento lo está haciendo muy, muy bien. A ver cómo consolida y si consolida, fantástico, porque habrá roto esa estructura. Eh, Bayer Over Hero, un 5.40 y Velas. Bueno, a partir de aquí ya para abajo, maker un 4.76. Todos estos, estos cuadros que hay por aquí no están mal. Pero a partir de ahí, bueno, pues ya vimos que enseguida bajamos al 1%. Es decir, hay poca chicha en el mercado. ¿Vale? y enseguida nos vamos a los números rojos eh, vamos a la parte negativa que aunque no es igual no es enorme pero sí es un poco más incisiva que ayer veis y más incisiva que la positiva tenemos mogollón por encima del 2% vale muchísimas y bueno pues ya eh, no es muy doloroso pero no es, no es excesivamente bonito los Research en 0.86. Yo pensaba que iban a estar más tiempo en 0,85, o sea que están muy, muy bien. Eh, Naka ZRX, tenemos por aquí Noya y Block, como grandes perdedores. Vamos a ver eh, EOS, por un lado, y Shiba también. Vamos a ver. Las peticiones son importantes. Vamos a ver. En la E. e o E os. Está verde. De momento, la estructura que tiene EOS es, en principio, es muy buena. Rompió la línea de tendencia principal que teníamos, ha hecho el pullback y además con un doble de techo de libro, pum, y a partir de ahí empieza a salir al alza Objetivo. Primer objetivo, romper esta zona de ese doble techo, la zona de los 1,32, para ir a dónde? Pues para mí, ahí lo tenemos, a 1,75. Desde donde estamos hasta ese objetivo, pum, más o menos, estamos hablando de un 42%. Tela, ¿tiene RSI para poder hacerlo? Sí. El volumen en toda esta zona ha subido con referencia a todo esto anterior. Eso es bueno. Eh, sí que es cierto que en esta subida el volumen es que está bajando. Necesitamos que vuelva a renacer. Pero hasta que no pasen estos días de, de Semana Santa va a ser complicado. Aún así, como son altcoins, es posible que viernes, sábado, eh, tenga un movimiento decente. Muy atentos a la ruptura del 1,31 y medio. Esta zona del 1,31 y medio al 1,32, esa ruptura nos va a llevar a un piso más alto eh, fijaros que de este retroceso si vamos a ver objetivos vamos a ver qué objetivo tendría ese retroceso, nos está diciendo que como TP1 la zona de 1.50 y como TP2 la zona de 1.90 entonces eh, creo que, que, que no está mal, es un, una cosa que no está mal ahora bien, ahora bien vamos a ver la parte la parte trasera ¿vale? El, este, este impulso si no pasase de este máximo ¿Vale? si no pasase de ese máximo, vamos a suponerlo, nos mandaría otra vez a la zona de mínimo, esta zona de mínimo que hay aquí en 0,80, ¿veis? Que dice un suelo, dos suelos, lo pagué. está un poco todo muy de libro, muy bien, técnicamente es muy bueno, tenemos dos suelos, tenemos ruptura de la línea de tendencia, y si ponemos la media, vamos a ponerla un momentito, vamos a encender el Oling One, aquí la tenemos, eh, en diario, efectivamente, ya tenemos servido que se hizo el primer cruce de nuestra querida línea naranja después de hacer el doble suelo con la morada ya se han cruzado más medias se ha cruzado aquí también la media de 100 con la de 200, es decir, están todas las medias alcistas completamente o sea, son todos muchos detalles que son muy, muy, muy positivos ¿Qué le falta? Que el mercado acompañe. Si el mercado sigue acompañándole, ese 40% que aquí hemos hablado, creo que está bastante cantado hasta esta zona de doble techo. ¿Por qué esta zona de doble techo? pues Porque es una zona de resistencia importante. Que si la marcamos, ahí, ¿vale? vemos que ha sido anteriormente pues, una zona de soporte importantísima, otra zona de soporte importantísima, otra zona de soporte importantísima. Es una zona histórica importante, muy importante. Una vez recuperada, que es el primer trago que va a tener que hacer EOS antes del bullrun, eh, pues ya sabemos lo cómo se las gasta Fijaros que esta subida, por ejemplo, que hubo aquí, desde ese mínimo del 30 de diciembre del 20 hasta eh, pues ese máximo que hicieron las altcoins, ¿vale? es un 660%. Es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Eh, a partir de ahí, ya cada uno decide dónde pone o dónde no pone su dinero, evidentemente. Pero, si nos vamos a zonas de soporte y resistencia, a los huecos, ¿vale? Como yo digo, aquí tenemos un 97%, por ejemplo. Nos podemos ir un poquito más abajo, un 70% en esta zona, este, este siguiente máximo. Entonces, bueno, ahí ya cada uno que decía lo que quiera. Vamos a ver Shiba muy rápido para no y, y terminar por hoy, Jueves Santo. Mañana tenemos ahí un día... comer pescado, ¿eh? O sea, digo, no comer carne. Digo, no comer pescado, digo, tonto. Bueno, Shiba, eh, lo que marcábamos hace unos días, está en una zona bastante interesante, este triangulito después del retroceso hizo un, un avance muy, muy, muy bueno. fijaros que, eh, ¿cuánto cuánto fue? O sea, es que es tremendo. Ahí lo tenemos, un 100%. Tuvo este retroceso, un 60%, sin entrar en, en, en descenso, ¿vale? En, en una en una tendencia bajista, pues no rompió, para eso tenía que haber roto esta zona, eh, y sin embargo ha aguantado, se vuelve a esta zona de resistencia, que es una zona, no es más importante, pero es una zona dura, en la cual está haciendo una acumulación, para, veis, como está ya pasando la zona del 50%, está tonteando en ella, del RSI, con lo cual en el momento que termine de romperla, y se vaya hacia arriba, podremos romper, uy, podamos podamos romper esta zona de resistencia, e irnos hasta la, los 1.400, más o menos, ¿no? Desde donde estamos hasta los 1.400 que tenemos, pues eso, un uh, 27%. Hasta la línea de tendencia seguimos teniendo ahí un 35%. Eso es muy bueno. El siguiente objetivo sería romper esta línea de tendencia, bueno, pues para seguir. Pero eh, fijaros que como en el caso de EOS, pues rompió la línea de tendencia principal, hizo su pullback. Luego, bueno, pues intentó ir a la primera resistencia, máximo, no pudo para romper la tendencia. La tendencia siguió, volvió por segunda vez a ir, intentar romper ese máximo, rompió este pero no rompió este, es el importante bueno, pues a ver si a la siguiente, haciendo mínimos ascendentes, consigue hacer un máximo ascendente y se nos viene a la parte superior ya no digo aquí ni a la línea de tendencia sino a la parte superior, que ahí hay una chicha creo que está en torno al 70% de subida o sea, es algo que, que es muy bueno, no de subida, sino de subida, 60 perdón, 60, 61, vale, está bastante bien, muy muy bueno eh, luego a partir de ahí es el trabajo que tiene que hacer previo al run que venga ya veremos eh, cómo estamos eh, para después del verano y ahí ya pues encauzar las cosas de otra manera bien dicho esto poco más que añadir vamos a Bitcoin cuatro horas eh, cómo está la hora de cuatro horas pues bueno sigue siendo un poco negativa le quedan todavía 41 y minutos eh, fijaros el volumen que tiene en la caída eso es bien eso quiere decir que está intercambi intercambiándose pero que no perdamos esta media de 100 si la perdemos ojo a la parte baja, a 27.650 aproximadamente, lo que es la parte intermedia del canal, y la parte baja en los 26.700. Bueno, perdón, esto es 27.650, sí, y 26.800, más o menos, vamos a dejarlo en 26.800, donde podamos eh, recoger cositas que estarían bastante, bastante bien. A mí me gustaría... Uy, a, ver si, a ver si nos da ese placer durante la Semana Santa. En fin, chicos y chicas, feliz viernes, perdón, feliz jueves, y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.